Familia de jabalís, estos días que estamos todos encerrados en casa y pasando las más putas que caín de la cabeza, como lo hago, etcétera, vamos a empezar una serie de entrevistas que creo que van a ser muy potentes, hay que like no olvidar que si tenéis ganas de irlas viendo, donde expertos sobre el confinamiento nos van a hablar de cómo abordar esto. Estos días nos hemos vuelto todos entre estar encerrados y hacer deporte, y entrenar y sudar, pero hacerlo en casa. Yo creo que hoy os vamos a presentar a la persona de España que más sabe de estar encerrado y hacer deporte. Ahora os lo presento, pero antes de presentároslo, antes de deciros quién es y por qué vamos a hablar con él... ¡Jefe! ¿Cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal, señor? Oye, te veo guapo, será por los píxeles de la cámara, ¿no? Será, será por eso, será por eso. Oye, yo, mira, vamos a empezar con un atraco a mano armada de una cosa que ni sabes ni te he dicho, pero que no me puedes decir que no. Porque como editamos nosotros y me dices que no, cortamos, volvemos a grabar y me tendrás que decir que sí. Vale, pues nada, yo soy, yo soy de lanzarme, así que vengo a por todas. Ahí está. La cosa es muy sencilla. Cuando acabe todo este encierro, no sé si va a ser un mes o dos meses o lo que haga falta, pero tú y yo, y pronto la gente entenderá por qué eso tiene sentido, nos vamos, si me das el sí quiero, a una cárcel, a correr un Iron Man. De cabeza. Bien, bien. Ya tenemos el sí, ya tenemos el sí, que era lo importante. Antes que nada y antes de empezar a hablar contigo, vamos a ver un vídeo y así la gente empieza a conocer quién es Miguel Esteban Aceituno Vamos, En prisión hay muchas carencias de todo. Y cuando entra uno nuevo, lo que intentan es aprovecharse de todo lo que traiga. Como no hay muy fino de las cosas, te metes en problemas y los problemas allí es sumar años de cárcel. Es muy difícil fiarte de alguien en la cárcel, muy difícil, por las envidias, por que te quieran hacer daño. Y cuando haces allí una amistad, es una amistad para siempre. Hay veces que no sabes si es mejor hablar, con la gente de fuera o no, para realmente estar aislado y no tener noticias del exterior que te hagan más daño. Pero del exterior llegarían noticias y ayuda. Su primo Carlos, varios años mayor, siempre estuvo ahí, desde los primeros vis-a-vis -a, -vis a los que la familia tenía derecho. Carlos es un convencido de los beneficios de la carrera de fondo. Y no fue hasta la segunda o tercer vis, vis hasta que yo empiezo a tomar conciencia de que eso va a ser con y a mí se me ocurre, porque se me ocurre contar la evidencia que estoy teniendo, ¿no? Estaba preparando en ese momento una media maratón. Traté de, en todo momento, de, de, que, de, de, de contagiarle a él lo que me reportaba a mí, lo que estaba haciendo, ¿no? Me consiguió despertar ese gusanillo. En ese momento yo no me imaginaba que me iba a ayudar, ¿no? Pero dije, bueno, lo primero, para perder peso me va a venir bien y lo segundo, voy a intentar evadir la mente. Tu historia es la de un tío que tiene una empresa de seguridad nocturna, eh, pues eso, seguridad, eventos, etcétera, y que tras un error contratas a una persona, esa persona no puede venir, te manda a otra persona, esa persona que viene no tiene papeles, para salir del paso la cosa se hace y justo esa noche um, a esa persona la matan. Y tú acabas 14 años en la cárcel. Pues imagínate el palo, eh, yo tenía como 300 y pico trabajadores, eh, esa noche en concreto llevaba más de 50 fiestas por distintos lugares de España y yo llegué a casa, me metí en la cama y a la media hora de meterme en la cama me llamó uno de los encargados que tenía y me dijo que habían matado a ese chaval, que yo ni siquiera lo conocía, nunca lo conocí eh, ese chaval se puso ahí porque otro que tenía, eh, su mamá se puso mala en Rumanía, era rumano. Yo le dije que se fuera a verla sin problema, que pusiera a alguien. Él mandó los papeles a, a la gestoría y resultó que, bueno, pues que todavía no tenía la documentación en regla porque no, no pertenecía todavía a, Rumanía, a la Comunidad Económica Europea y ahí se juntó un pollo de cojones entre unos que estaban gobernando que salían, otros que entraban al gobierno. Un policía que vio todo y, y se piró y no, no, no hizo su trabajo. Bueno, Casos es que yo de repente me veo que a pocas semanas me llaman a la comisaría y, y, y me dejan detenido por, por un delito contra el derecho de los trabajadores sin ni siquiera saber de qué iba nada. ¿no? Porque no, ya te digo que no había conocido a ese chaval y que no tenía constancia ni de que no estuviera dado de alta ni nada. Entonces, bueno, fue. Fue una locura cuando, cuando llegamos a, a prisión y, y me dijeron los abogados que, que, bueno, que no me preocupara que en menos de seis meses iba a estar en mi casa. Mi familia es una familia normal, mi hermano policía, eh, somos tranquilos, pero bueno, pues eh, injusticia de la vida. El chaval que mata a, a este chico eh, está solamente siete años en prisión. Y bueno, pues un poco vergonzoso, pero bueno, vamos a, a intentar sacar el lado positivo de, de, de todo mi tiempo allí. ¿no? Oye, tú eres Ironman, tú eres ganador de medio Ironman, tú eres corredor de maratones, unas cuantas seguidas, todo esto lo contaremos luego. Eh, tenemos varias cosas en común, una es el Ironman de Lanzarote y la otra es Martín Fiz. Eh, ¿A ti Martín Fiz te ha salvado la vida de alguna manera? Ahí me tocas, ahí me toca. Cuando hablas de Martín, me toca mucho. A mí, Martín, pues, ¿qué te voy a decir? Una persona que tiene un premio Príncipe de Asturias, una persona que ha sido campeón del mundo de maratón, que ha estado en dos Juegos Olímpicos, que es una persona con una humanidad increíble, que a todo. Por mí, sin, sin ningún tipo de prejuicio ante una sociedad tan, tan cerrada como la que tenemos, pues por supuesto, por supuesto que yo a Martín le debo, le debo todo esto y, y, y nunca tendré vida para agradecerle cómo se ha aportado Cuando llegué al módulo, cuando ya te pasan al módulo, yo no quería llamar y estuve como 10 o 15 días sin llamar a mi casa. Y bueno, ya llamé para decir que estaba bien y esa, esa llamada no se me va a olvidar, la vida, claro. Llamé y me cogió el teléfono en mi madre y se puso a llorar como una loca y yo no sabía qué la pasaba, ¿no? Y yo le decía eh, pero mamá ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y bueno, pues ella me decía que te ha llamado Alex y Martín que te quieran hacer un reportaje para, para la revista Claro yo allí no sabía ni qué hacer, ¿no? ni, ni qué decir, eh, me dijo, pide por favor un permiso de los, que, de los que te han dado y sal ya, que quieren, que quieren hablar contigo y, y quieren ayudarte, Bueno pues así lo hice, pedí permiso, conté en la prisión que me iban a hacer un reportaje, y bueno, se rieron de mí, lo que, lo que no os podéis imaginar. Claro, si ya la lucha que yo tenía allí era enorme, porque no hacían más que, que mofarse, que insultarme, que decirme que era un imbécil, de qué me pensaba que íbamos a ir yo dando vueltas dando vueltas ahí a, a los patios de, la, de las prisiones que me llevaban y tal. Este reportaje tardamos seis meses en hacerlo, porque yo tenía que estar entrando y saliendo en los permisos. En unos hacíamos fotos, en otros hacíamos la entrevista. Cuando se presentó la dirección general, porque yo mandé un escrito, institu a instituciones penitenciarias, se presentaron en, en Aranjuez y se presentaron con la revista en la mano. A mí me censuraron la entrada a la revista Valentín. Más de 15 días me censuraron la entrada a la revista de la rabia ¿sabes? Y no me dejaron verla. Y gracias a un educador que sin darse cuenta vino a hacer una suplencia y me dijo, dice, coño, dice, te he visto en una revista... De correr, digo, no jodas. Y no me viene la revista y me dicen la taquilla, y digo, no me la podrán traer. Y gracias a ese a ese fallo, por decirlo así, conseguí verlo, ¿no? Y conseguí, eh, bueno, pues que la dirección general me dejó irme a mi casa, ¿no? Gracias a, al reportaje que hizo Martín y que hizo a Les, a Les Carabos. Oye, ¿cómo es el, el primer día? que tú de repente, después de haber corrido como un loco, de que se rieran de ti, de que te vieran dando vueltas a un patio, como decían ellos, como un tonto, ¿cómo es el primer día que tú sales y puedes correr más de 100 metros seguidos? Pues ese día, es, es, es otro día marcado con mis dos primos, me llevaron a la Casa de Campo, a hacer pues, el perímetro de la Casa de Campo, lo que es la famosa tapia. Y claro, yo estaba acostumbrado a correr en horizontal. Yo no, allí no había puesto para hacer ni nada, ¿no? Entonces, me dieron allí un puteo de 16 kilómetros que te cagas, de arriba para abajo. Y yo lo único que les decía es, no paréis, no paréis. No miréis para atrás, no paréis, no paréis. correr y dejarme disfrutar, dejarme disfrutar de esto. Cabronazo, me estás poniendo los pelos de punta eh, y estoy aquí, suerte que estamos a oscuras porque yo ya voy aguantándome las lágrimas. Ahora me has contado cómo era tu sensación de poder correr en libertad y ahora vamos a ver un pequeño vídeo de todo lo contrario, de cómo era empezar a correr justo cuando estabas entre cuatro paredes y no tenías más que 100 metros para tirar para aquí, tirar para allá y tener que dar vueltas para entrenar como fuera. En prisión. Ni las condiciones ni las instalaciones son las idóneas para practicar deporte y menos para correr. Juan Miguel iba a iniciar una interminable carrera dando vueltas a un pequeño patio de cemento. El patio la vuelta eran unos 120 metros. La típica cancha de fútbol sala de, del colegio de toda la vida, pues eso, pero encima no en hormigón. Ponte en situación, ¿no? Es de decir, me voy a poner a dar vueltas aquí como un ratón. Lo primero que tuve que, que hacer es intentar ganarme un hueco para poder correr en ese patio. Cuando iba corriendo, de repente me encontraba con un montón de personas. La gente en prisión camina de muro a muro. Eso me supuso muchas, muchas discusiones con mucha gente. A mí me llamaban eh, el loco del patio. Si llovía, corría. Si organizaba corría. Si estábamos a 40 grados, corría. Sí era soledad. Porque llega un punto en que desconectar de todo y estar dando vueltas y no ves ni a la gente que, ahí, que había en el patio ni veía a nadie. Hoy estos días que estamos encerrados en casa eh, y que todos nos estamos volviendo locos y que hay gente que ya no puedo más, que me, me voy a morir, que me va a estallar la cabeza, que me va a dar un ataque de ansiedad, eh, ¿qué les dirías tú? Que, que has estado ahí pensando que, que, que estarías 14 años um, ahí encerrado. Pues, hablando claro les diría que no tienen ni puta idea de lo que es pasarlo mal de verdad, ¿vale? Somos unos privilegiados de tener todo lo que tenemos hoy en día y de decir que estamos encerrados en condiciones malas, que no podemos salir a la calle, que no podemos hacer nada, para nada. Tenemos un montón de, de aplicaciones, tenemos un montón de canales de televisión, tenemos un montón de, de gente como tú que motiva a la gente que pone entrenamientos, que ayuda día a día para que se pase para que se pase esto lo antes posible. Tenemos una nevera a la cual podemos ir y, y coger algo de comida que tengamos. Eh, no pasa nada por no ir a, ir a un restaurante, por no salir al cine, por no.. no. esto. Viene bien a nivel mental y no mirar en, eh, uy, es que esto va a durar 15 días o va a durar un mes. No, ese, ese es el fallo, gente. Lo que hay que pensar es en el, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cómo hoy voy a pasar el día y cómo hoy voy a salir adelante? Y mañana, cuando tengo mañana, me tengo que plantear lo mismo. Pero lo que no puedo es agobiarme con, con cuántos días quedan para pasar esto. O, Madre mía, voy a estar encerrado tantos días en casa. No. Y vamos a, vamos a preocuparnos de algo súper importante, que es de hacernos fuertes. ¿Fuertes para qué? Cuando esto pase, yo me imagino que, que habrá mucha gente que haya perdido sus negocios, que haya perdido el trabajo, que, que, que salga a la calle y no sepa ni dónde está. Si nosotros mantenemos nuestra mente centrada, que es lo que yo estuve haciendo durante todos esos años allí y a mí me daba igual que se rieran de mí... Cuando todo esto acabe, nosotros vamos a estar lúcidos, vamos a estar despejados, vamos a poder tener opciones de, de, de barajar cosas o de que nos hagan, si hay una oferta de trabajo, vamos a estar espabilados para poder reaccionar a ella. Si nosotros nos quedamos en casa, nos lamentamos, nos deprimimos, eh, cuando salgamos de aquí vamos a estar hundidos, vamos a salir desde abajo del todo, pero sin ningún tipo de, de ilusión ni iniciativa por nada, y no es lo mismo salir desde abajo. Ilusión y con ganas, ¿eh? que salir del abajo ya hundido. Quizás suene atópico, pero dicen que, que de las grandes crisis es justo donde salen las grandes oportunidades y de algún modo los que hemos estado hundidos en la mierda o arruinados o que hemos perdido a alguien o que nos ha dejado la pareja o que hemos perdido el trabajo o todo junto, eh, hostia, sabemos que cuando estás ahí más jodido, de ahí si sales y solo puedes salir tú mismo, igual que, que, que de la cárcel, como hiciste tú, eh, sales muy reforzado. Pero yo estoy seguro que cuando estuviste ahí en la cárcel, y ahora, ahora lo vemos con perspectiva. Hostia, Miguel, el que lo consiguió, Miguel, el que estuvo fuerte, Miguel, el que se salió adelante, Miguel, el que ahora ah, anima, motiva a mucha gente, da charlas en las cárceles, a los jóvenes, a los chavales, de los colegios. Pero yo estoy seguro que sin esa perspectiva, tú ahí cada día había algún momento o muchos momentos um, en que estabas así de, de dejarlo, de rendirte, de venirte abajo. ¿Cómo lo hacías en esos momentos para decir ahora puta mierda, yo sigo para adelante? Te va, te va a resultar gracioso, pero os lo voy a contar. ¿vale? Eh, por supuesto que eso pasa. ¿vale? Eh, a ver, quiero que también eh, entendáis un poco más todavía la situación. Cuando tú estás allí dentro, a la cuarta parte, si te han condenado a 10 años, ¿vale? La cuarta parte serían dos años y medio. A los dos años y medio puedes solicitar que te dejen un permiso para salir. O sea, lo que ocurre con todos estos políticos y con toda esta gente que entra en prisión y que automáticamente, en cuanto que tienen la oportunidad de un permiso, se lo dan prácticamente a todos o al tercer grado. Cosa que a nosotros, a la gente normal, nunca ocurre, ¿vale? Eso es, eso es, eso es imposible que ocurra, ¿vale? Entonces, eh, cuando tú echas un permiso, te comportas bien, lo llevas todo fenomenal y te lo deniegan. Y desde que te lo deniegas hasta que lo recurres a un juez, pasan tres meses. Son tres meses de estar dándole vueltas al coco, de, de estar con, una, con esa ilusión, tú, la familia, la gente querida, a ver si se lo dan, a ver si se lo dan, y te baja ese permiso, ¡pah! Se estacazo. A mí fueron 26 permisos lo que me denegaron. Y fueron 26 luchas lo que tuve. La gente para correr se pone normalmente música caquera, rock, o metal, o ese, ¿Sabes? Algo así, ¿no? Yo descubrí eso con Malú. Fíjate. Porque ella es muy sentimental y aunque cante mucho al desamor, ese desamor era lo que a mí me daba fuerza para tirar para adelante, lo que me daba emoción, lo que me empujaba. Para, para, para afrontar todo eso cada día, ¿no? Entonces, a lo mejor me tiraba una hora con la radio para intentar escuchar una canción suya y no escuchaba, ¿sabes? Pero estas horas y no conseguía escucharla. Y, y mi motivación era intentar escucharla. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Buscar la motivación en su hijo, en su pareja, en, en su padre que no esté, o en su padre que esté, o en algún ser querido, eh, Ponerte un objetivo y luchar por él a muerte. Y que nadie, y que nadie te aparte de, de ese objetivo. Tener en tu cabeza eso metido, ¿no? Es curioso las cosas que tenemos en común. Eh, los dos llevamos cresta, los dos estamos estropeados, a los dos nos gusta hacer locuras. Y es curioso también, eh, bueno, mira... Y yo cuando voy a correr me dicen, ah, eres un nenaza porque en lugar de poner aquí Heavy Metal te pones Vetusta, Morna y Love of Lesbian. O sea, estamos los dos calzados por el mismo patrón. Y es curioso las cosas que tienen en común eh, un Ironman, un Ultraman y, y estar en la cárcel. A nivel mental, creo que gano muchas pruebas eh, precisamente por esto. La primera vez que hice un, un medio Ironman. La primera vez que competí, que fue en Sevilla, cuando llevaba cinco minutos dentro del agua, levanté las manos, que me sacaran porque, porque estaba un no agobiado, no, que no. que me iba a morir y tal, se acercó en de la boca y me dijo, ¿qué pasa? Digo, sácame, sácame, que me retiro. Y me dijo, pero ¿seguro? Digo, que no puedo, que no puedo. Yo Muy, a, muy atacado, que le pasa a mucha gente. Y me dijo, venga, algo tal Y me puse a nadar a la braza. Eh, estuve como un minutillo, un minuto y medio nadando a la braza, me puse a nadar a la otra vez a Cron. Y en, en... fíjate qué cosa más curiosa, ¿eh? En no profesional, gané. Con lo que tú me dices, por supuesto que a nivel mental, el Ultraman, el Ironman, todo esto, claro que tiene que ver. Yo estaba allí haciendo una prueba diaria, que era una locura, que era una prueba de resistencia total, tanto mental como física, y cuando yo me voy a hacer una prueba de este tipo, la gente en cuanto que tiene la mínima molestia o, o se hunden de cabeza, entonces yo creo que a mí lo que me ayuda mucho, bueno, estoy seguro de que a mí me ayuda mucho es esa fortaleza mental que yo adquirí dando vueltas en un sitio tan hostil que luego al afrontarlo contra una prueba en libertad y pff, nadando a lo mejor en un mar chulo o, o haciendo bicicleta en un entorno muy, muy guay o corriendo con un montón de gente animándote. ¿Cómo no voy a empujar por pues, poner pues, pues Claro, o sabes que no, claro. Oye, eh, ¿tú crees en las segundas oportunidades? Yo creo en las segundas oportunidades y que nadie deje, que nadie deje nunca en la vida, que no le dejen una segunda oportunidad, que le juzguen. No hagáis caso a la gente, la gente mala, la gente envidiosa, como te vean que vas que vas bien van a machacarte si encontráis a alguien que tenga prejuicios por, por alguna situación que hayamos vivido del ámbito que sea ni puto caso vosotros luchar por vuestra vida que solo hay una y es muy bonita y por supuesto que hay una segunda oportunidad para, para todo el que se oye eres el puto amo eh, te Iba a decir que te quiero, pero todavía no te conozco tanto. De momento te, te aprecio mucho y, y te admiro mucho y hostia, me inspiras mucho. Todavía no puedo decir que te quiero pues porque a, aún no ha habido ni roce, ni con taleguilla, ni, ni sin taleguilla. Y al dar un abrazo, además como estamos confinados, tiene que ser, espérate, voy, voy aquí como a dar el, el abrazo virtual, ¿no? Entonces, bueno, abracito virtual por aquí, pero yo a ti te tengo que llevar al desierto, te tengo que llevar al Sáhara, te tengo que llevar a la Maratón de Sables, a correr ahí en medio del puto desierto, en una prisión que lo único que no tiene es muros, al contrario, es libertad absoluta, pero tú estás corriendo y es casi como ver ese patio, porque todo el rato es el mismo paisaje, la misma duna, el mismo desierto, el mismo horizonte infinito al que no llegas nunca, pero antes de eso, cuando todo este encierro acabe, nos vemos en una cárcel, corriendo un Iron Man los dos, intentando explicarles eh, a todos esos presos que un día, quizá porque no lo entendían, quizá por lo que sea, que se reían de ti, pues, hostia, decirles cómo tú ahí encontraste la esperanza y cómo muchos otros también pueden encontrarla. Si alguien nos ve en alguna prisión por un casual o, o si alguien se entera de esta entrevista que estamos haciendo los dos, que tengan claro que si se mantienen en un camino firme y que se aprovechan para hacer cualquier tipo de curso de algo, que por supuesto van a tener una vida normal y que por supuesto van a tener esa oportunidad de hacerlo antes. Pues eso, tanto si lo están viendo ahora como cuando vayamos tú y yo entre rejas a contarlo ahí a los ojos y explicándolo Tú, por tu doble experiencia, yo por la experiencia que tengo o la que tengo a través de ti, seguro que, que va a acabar. Oye, aceituno, ¿puedo llamarte Aceituna ya o no? Llámame no. <risa> como quieras, pero escucha, te digo una cosa. Tú vas a flipar dentro de una prisión. Jefazo, a darle duro y vamos a acabar esto con un abrazo virtual ni que sea. Así que oye, tú, muchas gracias por todo. Y a darle duro. Nos vemos por los sitios y en breve nos volvemos a empezar.